Este video es, es sobre emociones y salud. que el coaching puede sí, aportar a tu vida cotidiana. Bienestar es la plenitud que querés. el video de este posteo de emoción y salud, que también lo puedes encontrar en forma escrita, propongo que, que son las emociones y a que entiendan sus propias emociones. Lo que podemos entender entonces es que biológica y químicamente somos todos iguales. Vivencia de la felicidad, de la distinción, que a nivel social está más aceptada la alegría que la tristeza. Vamos a la salud. Todos queremos tener buena salud. No es que uno no tiene salud, sino que tiene menos salud en ciertas... ¿Cómo interfiere una situación X a nuestra salud? y en que, Porque esto tiene emociones y a su vez también interfiere en tu salud. El reflejo de nuestra química interna una mirada diferente un pensamiento diferente una sensación diferente incluso nuestra salud condiciona emociones condicionan los resultados que estamos buscando